Hola buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo de PASI. En este caso, otro quick tip sobre Linux. En este caso vamos a aprender a manejarnos la terminal. Ahora aquí en una terminal con la documentación en Linux, ¿vale? Linux tiene una cosa muy importante, sobre todo el mundo UNIX, que es de donde viene Linux en general, tiene una cosa muy importante que son los manuales, ¿vale? Que nos indican cómo utilizar sus comandos, nos aportan información. Esto se está perdiendo y es importante manejarlo promoverlo y utilizarlo, ¿vale? Porque es una cosa muy potente. Entonces vamos a aprender primero cómo utilizar man, ¿vale? El comando man de manual. Pero antes de nada, tenemos que actualizar nuestra base de datos de manuales. Normalmente en Unix se hace con este estático, ¿vale? No es un comando, pero es un estático, un estático, que se llama make what is. Ahora veréis por qué se llama así, ¿vale? Pero en, en este caso, en nuestro, en el mío en concreto, en el de Ubuntu, esto se usa con el siguiente, se hace con el siguiente comando, ¿vale? man, man, db. de database, base de datos, manuales, ¿vale? man, database. Lo ejecutamos y nos dice, bueno, que yo estoy actualizado, pero bueno, a vosotros puede que os parezca que hay que actualizar cosas. Una vez hecho esto, aprendemos el comando man, ¿vale? man, man nos va a, a mostrar la página de manual sobre el propio comando man, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿Veis? Este es el manual del man, del comando man. Entonces nos, nos, nos dice aquí un montón de información. Como veis se puede ir bajando y subiendo. Y, y está muy interesante. Nos aparece en la primera descripción que hace. Las opciones que hay de usarlo. La descripción. Un montón de cosas. ¿vale? Otra cosa importante del manual. Es que un mismo comando. Puede tener muchos manuales ¿vale? asociados. Puede tener varias secciones que se llaman. Si volvemos a esta página. Aquí nos aparece. En la descripción aquí no aparece secciones, ¿veis? La primera sección son para ejecutables de programa o sell para llamadas a sistema. La segunda sección, entonces, por ejemplo, podéis encontrar el caso de, por ejemplo, eh, printf es un tanto, bueno, os lo enseño, ¿vale? Si yo escribo what is, ahora os explico qué hace. Eh, perdón, printf. Uy, perdón, printf. B, aparecen dos secciones, la 1 y la 3 Entonces, como hemos mirado antes ¿vale? Me voy aquí a Wikipedia, que lo tengo aquí 1 son comandos o, o, o shell, ¿vale? Entonces hay un comando que es printf dentro del shell de Linux Pero es que hay otra sección, 3 ¿Vale? 3 Librerías estándar de C Entonces, como bien sabéis, hay una función en C también Que es printf Entonces, es decir, ¿cómo, ¿cómo accedo a una sección de un manual? Bueno, es muy sencillo, hacemos man ¿Vale? Y la sección que queremos acceder si pongo man1 printf Nos va a llevar al manual Sobre el comando del shell ¿Vale? Si escribo man3 Man3 printf Nos va a hablar De la función estándar de c ¿Vale? Que veis que hay varias Pero bueno Porque nos muestra el manual de todas Pero bueno como veis es de c Con la q se sale Es muy sencillo ¿Vale? Estos son los comandos que yo he dicho que vamos a aprender Este man y el grep ¿Vale? ¿Por qué el grep? Bueno, el grep nos sirve para buscar, nos muestra por salida estándar Una línea donde aparece una palabra que nosotros buscamos Por ejemplo, si en echo, hola, ¿qué pasa? Todo eso es una línea Le ejecuto el comando grep y lo escribo así Grep hola, ¿vale? Esto que aparece aquí se llama un pipe, ¿vale? Un tubo Es decir, lo que ejecuta este comando La salida que nos aparece por la salida estándar, esta Lo redirecciona y se lo pasa a este comando vale siempre lo que pongamos antes de aquí antes del pipe tiene que ser un, un comando un ejecutable vale entonces con el grep hola que hay muchas formas de usarlo pero nosotros por ahora nos interesa esto lo que hace es que busca la cadena hola en todo el texto y nos muestra la línea donde aparezca como veis nos subraya el hola y nos muestra toda esa línea entonces si buscamos algo en concreto de un manual por ejemplo man del bash que es nuestro shell y luego le hacemos pipe con nuestro grep hola eh, bueno hola no en este caso vas por ejemplo sería más útil vale entonces nos aparecen todas las líneas como veis aquí donde aparece la palabra vas vale no nos aparece el manual entero prácticamente porque vas aparece muchas veces pero bueno más cosas a propósito, vosotros diréis bueno pero está muy bien todo esto pero es que yo a lo mejor no me acuerdo del comando que busco el manual yo quiero un comando pero no me acuerdo muy bien como se decía bueno pues para eso nos sirve el comando apropos vale apropos que yo me acuerdo porque dice a propósito de y así te acuerdas de algo verdad pues entonces apropos por ejemplo si yo hago apropos de eco me van a aparecer en toda la base de datos de los manuales aquellos manuales que, que tiene la palabra eco vale que la incluyen o que en la descripción aparece eco vale a ver aquí aparece eco aquí no pero aquí aparece eco por tanto, nos va a buscar entre todas las bases de datos algo eh, con, la, con la palabra clave que le pongamos, ¿vale? A es lo mismo que si nosotros utilizamos man con este con este flag, ¿vale? Man es lo mismo. Si, de hecho, si miramos en el manual de man, perdón, man-man, ¿vale? O man, incluso, como ya sabemos, buscamos en man y lo filtramos por apropos. ¿Veis? Aquí nos dice que con K, con el flag K o con este doble flag, es el equivalente a Propos, ¿vale? Entonces, como veis, esto es muy potente y muy rápido. Entonces, limpio la pantalla, ¿vale? Y decimos, apropos", a propósito de mostrarlo pantalla, ¿vale? Show, pongo esto, porque yo lo tengo en inglés, Standard out Output, ¿vale? Eso es la salida estándar. Y aquí nos aparece un montón de comandos que seguramente hagan cosas con la salida estándar, ¿vale? vosotros decís, uff, aquí aparecen un montón de comandos y yo quiero ser más exacto, ¿vale? Yo quiero, por ejemplo, o bueno, otro ejemplo de Apropos, por ejemplo, es con el bus, ¿vale? Me aparecen todos los comandos, ¿vale? Limpio mejor. Bus. Aparecen todos los comandos, ve que aparece que tiene la palabra bus o que en la descripción nos aparece algo de bus. Entonces, vosotros diréis, vale, pero es que yo quiero algo más cercano, ¿vale? Yo quiero ser más exacto. Quiero saber, por ejemplo, cuántas secciones tiene un manual. Pues para eso podemos usar el comando what is, ¿vale? Por ejemplo, con Printf para saber los manuales que tenemos. What is es una especie de apropos, ¿vale? No exactamente, pero bueno, busca solo lo que coincida con la palabra exacta, ¿vale? Como veis, si yo pongo apropos Printf, me va a aparecer todo, todos los manuales donde aparezca Printf por algún lado, ¿veis? Aparecen un montón. En cambio, con, con What is, nos aparece solo lo que aparece Printf. Y así podemos ver las secciones que tiene un manual, ¿vale? Y por último, nos aparece este comando, help, que también es muy interesante. Esto es casi en todos los sistemas operativos lo tiene. Que help nos muestra ayuda, ¿vale? Si decimos help de help, pues nos explica el comando help con esta forma. Pues nos, enseña, nos muestra información sobre comandos predeterminados, ¿vale? Nos aparece aquí un montón de información. Por ejemplo, help, si estamos programando en shell script y no nos acordamos cómo era la forma del for, pues decimos help for. Nos dice el for se usa de esta forma y hace esto, ¿vale? Y este otro for. Cuando buscáis muchas veces aparecen muchos resultados. Entonces aquí, en el, en el help de help, nos decía un flag que nos ayuda mucho, ¿vale? A ver si lo escribo bien. Y ahí para arriba. ¿Vale? Nos dice: si lo utilizamos con D, nos saca una salida corta con la descripción de cada. Entonces, si decimos help D de, con el flag D de, del for, B de nos dice: I do for este, uy, perdón, I do for este y este, ¿vale? Como veis, es muy cómodo y os muestra mucha información. Recordaros también, chicos, que si os mareo, mareo un poco la terminal, bueno, tenemos también esta página, ¿vale? Linux ManPage, donde tenéis todos los manuales de la terminal, o más, en internet disponible, ¿vale? Porque siempre es una forma más cómoda de ver los manuales si no os gusta mucho cómo se muestran en la terminal. Entonces, es muy interesante de usar y es muy cómodo, ¿vale? Espero que más o menos os haya gustado, que utilicéis más los manuales a partir de ahora y que le perdáis el miedo. Si os habéis quedado medias con lo del PIPE y todo eso Pronto, o con el GREP Pronto haremos vídeo para que aprendáis a usarlo, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo